Algo que nos inquietó de jóvenes a la mayoría allá en Ciudad, Guanajuato, tierra de, pues todo el centro del país, de leyendas, de fantasmas, de espantos, de dinero enterrado. Por las tardes en la casa se reunían vecinos, familia y de lo que más se hablaba era de espantos y de tesoros enterrados. Yo viví mi niñez en Silao, Guanajuato. Y de lo que más se comentaba era de cómo hablar con los muertos, cómo hablar con los difuntos. Y se decía que con una medallita milagrosa en la boca se podía hablar con el difunto. La luz era de 12. En aquel tiempo se prendía a las 7 de la noche, se apagaba a las 7 de la mañana los poquitos eran de 10 watts muy poca luz los cuartos grandes los pasillos grandes el patio grande pues la mayoría estaba en penumbra las pláticas temprano bueno no inquietaban tanto pero cuando ya se iban los a la cocina uno solo uno al baño uno solo Miedo, pues, ¿no? Muchas veces tenía alguien que estar en la puerta del baño para sentarse uno, porque nos daba miedo y solos. Pero, sin embargo, con la plática de la medallita milagrosa en la boca por, para poder hablar en los muertos, pues, nos animaba. Y decían, mira, si te espanta, dile que te diga en dónde está el dinero y te pones tu tu medallita milagrosa en la boca y vas a poder platicar con el difuntito porque el espanto que hay pues seguramente es porque hay dinero todo era dinero entierros eh, boscas, eh, etcétera etcétera eh, conseguí una medallita milagrosa la teníamos en la casa me la podía me la ponía yo en la boca en el día pero de noche. De noche ya no queríamos saber nada de, de difuntitos. No sé yo si alguien hablaría así con una medalla milagrosa en la boca, con los difuntitos. Lo único que yo sé es que cuando sientes el espanto cerca, es algo fuera de serie. Veo programas de televisión donde entran a casas e investigan gente muy valiente y preguntan y buscan y oye el ruido que se oyó, etcétera, etcétera. Pero que a mí respecta, cuando se hace de noche y oyes algo, te quedas inmóvil. Quieres seguir oyendo más no hay ni fuerza para correr a uno inmóvil que espantas no es un susto como cuando te ladra un perro que te quedas inmóvil también acá es algo más grande había un señor que hizo un trato con su hermano para que el que muriera primero viniera a avisarle lo que había allá, para que viniera a avisarle lo que había allá, hicieron el trato de que el que muriera primero iba a regresar a avisarle lo que había allá. Él me platicaba que la primera noche que falleció su hermano, bueno, pues con miedo, pero pues medio tranquilo, ¿no? La segunda noche, bueno, ya en la oscuridad, con más miedo, pues ya no sabía qué. Pasaron los días y de tanto terror que vivía, tanto pánico, tanta angustia que tenía, estuvo a punto de suicidarse. Porque lo desconocido causa mucho terror. Yo no sé si alguien haya hablado con algún difuntito al ponerse la medallita milagrosa en la boca, pero por lo menos es la receta. Si ustedes este, quieren eh, practicar, pues ahí está, ¿sí? Se compra usted o se consigue una medallita milagrosa, y ya cuando oiga el difuntito, bueno, ya le pregunta: ¿en dónde dejaste enterrado el dinero? Y el difuntito le dirá, bueno, sí. La otra es: nos decían que le dejáramos una hoja de papel, la tinta y una pluma de pavo. Una pluma de pavo. Guajorote, allá en el centro del país son guajorotes. Entonces, la pluma de pavo, el tintero y la hoja de papel a un lado. Y que le preguntaras ahí. ¿En dónde dejaste el dinero? Y supuestamente la animita, el difuntito, ánima quiere decir alma, supuestamente la animita, el difuntito, iba a escribir ahí en la hoja de papel la respuesta de en dónde había dejado el dinero. Eso sí, yo lo hice en algunas noches, dejaba el tintero, el papel y la pluma del pavo, del guajolote ahí, y al día siguiente me levantaba yo hasta más temprano a ver si ya había respuesta de dónde había dejado el dinero pero jamás de los jamáses obtuve yo respuesta pero como quiera que sea y ahí, ahí está la la fórmula mágica éxito y ojalá se encuentren esa lana que andan buscando que dios los bendiga y hasta la próxima si dios nos da oportunidad